¡Hola amigos, amigas y amigues! En este video explicaré metódicamente cómo dar los primeros pasos al combinar los patrones de movimiento en los diagramas de combinación motívica, que son el eje central del método que se plantea en el libro de los movimientos. Estos diagramas están compuestos de tres columnas, A, B y C. Cada columna contiene una X cantidad de módulos y cada módulo agrupa dentro de sí una X cantidad de motivos. Los motivos son interpretados por ambas manos, representadas por las letras R y L, right y left, mano derecha y mano izquierda. Como punto de partida, agrupamos por un lado las letras R y por el otro lado las letras L. Al grupo formado por las letras R lo denominamos URI de la mano derecha. URI significa Unidad Rítmica Interna. Al grupo formado por las letras L lo denominamos URI de la mano izquierda. Bueno, el primer objetivo consiste en combinar cada uno de los motivos de la columna A con los motivos de la columna B y C, acentuando primero la URI de mano derecha y luego la URI de mano izquierda. Como regla general para todos los diagramas de combinación, el módulo 1 de la columna A se combina con todos los módulos de las columnas B y C, pero el módulo 2 de la columna A solo se combina con los módulos de la columna B. En los ejemplos auditivos, los patrones están representados con dos timbres. Cada instrumentista puede ejercitar con los timbres deseados y distribuir a gusto el patrón de movimiento por distintas partes del set o instrumento. Bien, comencemos. Combinación de motivo entre columnas. Paso 1. Combinar el primer motivo de la columna A con el primer motivo de la columna B tocar acentuando solo la URI de mano derecha. Paso 2. Combinar el primer motivo de la columna A con el segundo motivo de la columna B. Paso 3. Combinar el primer motivo de la columna A con el tercer motivo de la columna B. Bien, después de combinar el motivo 1 con toda la columna B, combinarlo con todos los motivos de la columna C. Cuando terminamos de combinar el primer motivo con las dos columnas completamente, podemos optar por dos caminos. Pasar a combinar el motivo 2 de la columna A con las columnas B y C, o bien combinar de nuevo el motivo 1 con las dos columnas B y C, pero esta vez acentuando la URI de mano izquierda. Bien, amigos músicos. Hasta aquí la primera explicación del libro. Espero les haya sido de utilidad. Próximamente subiré videos con el resto de los contenidos del método. Espero haber sido claro. Cualquier pregunta me pueden escribir a talleresdepercusión.com o a ellibrodelosmovimientos.com o bien comentando el video. Para los que no tienen los libros, debajo les dejo los links de venta de Amazon. Les mando un abrazo bien grande. Chau.